en esta mañana vamos a recordar uno de los momentos más cruciales en la vida de Jesús la entrada del Rey a Jerusalén vamos a ver ahí diferentes aspectos de de este tremendo acontecimiento los evangelios lo complementan y enmarcan toda una serie de acontecimientos que pasaron antes y después de este tremendo eh, situación que sucedió en el año 33 de nuestra, de nuestra era significante por demás para toda la cristiandad para todos los hombres y las mujeres que aman al Señor Jesús, que aman su sacrificio, que aman su venida. Antes de buscar la palabra que encontramos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 12, leemos ahí los versos del 12 al 36, permítame hacer una oración. Padre eterno, Dios bueno y Dios misericordioso delante de tu presencia Señor estamos y te damos gracias por tu inmenso amor, por tu inmensa gracia por tu inmensa bondad por el inmenso sacrificio que tú hiciste en la cruz y que hoy Señor podamos ser llamados tus hijos te pido Padre eterno Dios bueno, Dios misericordioso que tú ilumine mi mente Padre Santo para que podamos llevar esta palabra y que también sea oída por todos aquellos que nos escuchan en la radio por todos los hermanos en la iglesia para que esta palabra cae en el corazón de cada uno de ellos y podamos Señor servirte todos los días de nuestra vida con más fuerza, más dedicación podamos mirar al Jesús crucificado y más aún al Jesús que venció la muerte y que vive y vive para siempre Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo Amén y Amén Amados, la muerte y resurrección de Lázaro representó un momento crucial en la vida de aquella comunidad judía. Aquel maestro de Galilea había comprobado que tenía potestad aún sobre la muerte y ese evento causó que miles cientos de personas se regocijaran y cogieran con él hacia Jerusalén. Hoy día también tenemos muchas personas que van detrás de los milagros de Jesús. Admiran al Señor Jesús por los milagros que hacen, pero no entendemos el, la verdad de la entrada a Jerusalén. Aquellas personas tenían una visión errada de la entrada de Jesús, catalogaban como rey que iba en su corcel a libertarlos de la opresión de Roma pero ese no era la verdad los líderes religiosos de aquella época no podían entender que Dios les había estado hablando desde siglos antes a través de los profetas de que un día llegaría el Mesías de que algún día llegaría al Redentor de la humanidad, pero no lo entendieron, eran muy doctos, muy inteligentes para darse cuenta de lo que estaba pasando, no veían la realidad, no entendían la gracia de Dios, no entendían la palabra, que Dios les había hablado, a través de profetas durante muchos años no lo entendieron y simplemente crucificaron al maestro lo tildaron como un loco lo tildaron como un enajenado mental que viene a alborotar las masas a traer una nueva religión decían ellos y tenemos que eliminarlo porque nos va a quitar las ganancias que tenemos y el estatus que tenemos en esta sociedad hoy en día también hay muchos predicadores que predican a un Jesús hollywoodense a un Jesús creado por Hollywood a un Jesús que es todo amor, toda gracia que permite todo pecado entre para acá no sabemos que este no es el Jesús bíblico, no es el Jesús de la Biblia. Ese es el Jesús creado, creado por la maldad, creado por la conveniencia, creado por Satanás. Esa sociedad actual que se muere en delitos y pecados, no se da cuenta que andan como zombies por ahí y no comprenden la vida eterna le va a alcanzar sea en el infierno o sea en la gloria amado Jesús había llegado a Betania el viernes la cena, el ungimiento la reunión a hablarle a multitudes había tenido lugar después de su llegada a Betania claro está con el sábado de intermedio pero al día siguiente el domingo de Ramos la creciente multitud que había llegado a Jerusalén se enteró que Jesús estaba a camino hacia esa ciudad entonces la escritura nos dice que cortaron ramas de palmeras y salieron a recibirlo los recibieron como un rey, como los líderes judíos temían que iba a suceder. Estas personas comenzaron a envidiar la popularidad de Jesús en ese momento. ¡Osana! ¡Oh, gritaban ellos. ¡Salva a tu pueblo, te rogamos! ¡Hosana al Señor! ¡Bendito el que viene en el nombre de Cristo! En nombre de un Mesías que ellos todavía no lo entendían. Este Salmo, el Salmo 118, los judíos lo cantaban cuando se sacrificaban los corderos pascuales. Y ahora lo cantaron para el Cordero de Dios que iba a camino al ser sacrificado. Ese Cordero inmolado que iba a morir por los pecados tuyos y míos. Pero ellos no estaban pensando en el sacrificio de Cristo. Recibieron a Jesús como a la realeza celestial, el Rey de Israel. Y esto sucedía espontáneamente. Esto era para que se cumpliese la Escritura. Y muchos años atrás, el profeta Zacarías había profetizado cuando dijo, «Alégrate, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti» justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de un asna. El rey de Sion, el rey mesiánico que venía de la línea de David, entró a Jerusalén en medio de alabanzas y de gloria. A los incrédulos les gusta hablar de complots, y de intrigas ellos sugieren que Jesús y sus discípulos habían planificado cada paso para hacer que Jesús apareciera como el Cristo pero los discípulos nunca en esos instantes captaron el significado completo de, es, de lo que estaba pasando especialmente el uso de un pollino no fue hasta que después que Jesús había muerto entonces se dieron cuenta de, de que Jesús había entrado allí como el Mesías en un pollino ¿saben por qué, amado hermano? porque él no entraba como un rey que iba a conquistar Jerusalén él entraba en la humildad en la humildad de un Mesías. Y ellos esperaban que viniera en gran gloria ese Mesías en un corcel a derrotar al imperio romano. Y no fue así. La multitud de judíos que había visto a Jesús, había visto cómo Lázaro fue levantado de los muertos. Y entendían que aquel Jesús tenía potestad sobre la muerte pero comenzaron a alabarlo por, precisamente por eso por las señales y prodigios que estaba llevando en el momento difundieron el milagro a través de toda aquella región y miles de personas salieron a darle la bienvenida pero los fariseos maldijeron su mala suerte ¿sabe por qué? porque ellos habían lanzado todo tipo de amenaza contra Jesús ellos ya planificaban matarlo desde antes pero Jesús se le adelantó y entró a Jerusalén miles de personas lo seguían en un pollino eso les retardó la cosa ya entonces Jesús iba a morir el día que iban a sacrificar el Cordero de la Pascua. Tantas acusaciones de los fariseos y no habían hecho nada. No lograron tumbar los planes que Dios tenía provistos para ese tiempo. Y ellos decían Miren, el mundo se va tras de él El mundo lo está siguiendo Lleno de envidia Exclamaron con una exageración clásica El mundo lo está siguiendo ¿Cómo podían luchar contra eso Si Jesús tenía una multitud de personas? En la opinión de los fariseos todo el mundo significaba el pueblo judío y todos aquellos que estaban en la fiesta de la Pascua. Recuerde que para esta fiesta venían un montón de prosélitos de todas las regiones. Venían hasta gentiles, griegos ya convertidos. Pero no entendían que Cristo no vino únicamente para los judíos. Cristo vino para todo el mundo, para todas las naciones, para todos los pueblos. Dice la Escritura que allí había unos griegos durante la fiesta de la Pascua y entonces ellos comenzaron a preguntarse, oye, ¿podemos conocer a Jesús? ¿Podemos conocer ese Maestro entonces la escritura dice que se dirigieron a Felipe Felipe era uno de sus discípulos y le dijeron oye nosotros queremos ver a Jesús no sabemos si escogieron a Felipe porque Felipe era un nombre griego posiblemente haya sido eso pero la cuestión fue que ellos se sentían más cómodos hablándole a Felipe y le hablaron queremos ver a Jesús estas personas ignoraban en ese momento que el Evangelio se iba a expandir por todo el mundo gentil no entendían que la profecía que Dios le había dado al profeta Isaías se iba a cumplir en ese tiempo ya Jesús iba a ser el elemento principal de la predicación de los apóstoles y de la iglesia en todo el terreno gentil y ellos fueron las personas que estaban ahí y estaban mirando lo que estaba sucediendo aunque ignoraban totalmente todo lo que iba a traer aquel acontecimiento extraordinario Isaías 63, la Escritura nos dice, Y andarán las gentes a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Queremos ver a Jesús. Revela el deseo de los pueblos, en lo que había de ser llevado el Evangelio, y que la ley de Dios estaba grabada en los corazones. Y va a comenzar a traer luz en esos corazones. Y va a surgir el Evangelio. Y van a reconocer el Mesías de Dios. Queremos ver a Jesús. Hasta estos días, amado hermano, cientos de miles, millones de cristianos, cada vez que tomamos las Escrituras, y surge de ella en la vida, la obra de Cristo vemos al Jesús glorificado alabado sea su nombre es a través de la escritura que contemplamos la majestuosidad del Rey de Reyes Señor de señores hasta ese momento ya hemos acostumbrado a oír que Jesús decía, mi hora no había llegado, pero ahora sí, ahora llegó la hora del Mesías, el que en esencia era la, la verdad, en esencia era el Redentor del mundo el Redentor de la humanidad allí estaba para cumplir su propósito el propósito por el cual el Padre Celestial lo estaba llevando al martirio. la humanidad perdida iba a reconocer a Jesucristo como el Señor Jesús, amado hermano vino para sacrificarse a sí mismo tanto por la salvación de aquellos griegos que estaban allí como también por los judíos la respuesta que vino de parte de Jesús a aquellos griegos fue yo les puedo dar vida eterna síganme síganme y en aquel momento, ante la, la mirada de montones de personas, Jesús podía constituirse como la figura central, pero próximamente iba a morir en una cruz, lo cual es el desprecio, el desprecio de muchos, porque iba a morir entre ladrones como persona insignificante, y le estaba diciendo a aquellos griegos, tú quieres tener vida eterna, sígueme, sígueme. Y no importa las circunstancias, el problema de la iglesia de hoy día es que quiere seguir a un Jesús rico, a un Jesús dámelo todo, dame, dame, dame, dame. Pero cuando se encuentran en la persecución, cuando se encuentran en los problemas económicos, ya dejan de servir a Jesús, ya ese Jesús no me sirve, no me da, pero las palabras de Jesús son muy reales en, esta, en este tiempo, yo les puedo dar vida eterna, sígueme, Jesús entonces les compara y les dice a aquellas personas, oye, si el grano de trigo no cae al piso y muere, no puede dar fruto. Jesús se compara con la semilla de grano. Esa semilla no será nada, no significa nada. Nada. Una semilla solitaria ahí no hace nada, a menos que no sea plantada. Tiene que ser plantada. Ese grano tiene que morir para poder dar vida. De manera semejante Jesucristo no rendiría los frutos de la misión que Dios le había dado o le había encomendado a menos que no muriera primero. Tenía que morir. Todas las señales milagrosas, todo lo que hizo, todo quitarle la, darle vista a los ciegos, levantar los muertos, no hubieran tenido ningún beneficio, ningún beneficio eterno sin el milagro de la cruz, sin el milagro de la tumba vacía. El Hijo del Hombre tenía que morir para que hubiese una cosecha espiritual, la cosecha de alma para la eternidad, que cantaremos juntos. Viva el Señor, bendito sea el Dios Omnipotente. La muerte de Jesús iba a tener un significado especial en aquellos que lo siguieran. Yo les puedo dar vida eterna. Sígueme. Sígueme, nosotros no morimos en sustitución como lo hizo Jesús, pero sí como creemos en el Salvador del mundo, como creemos en que la palabra de Dios es inerente, es viva y eficaz y más cortante que la espada de cualquier filo. Es también importante, hermano, que entendamos. que morir por la causa de Jesús es también un indicador de que somos creyentes en Jesús quizás ahora no comprobemos eso porque no estamos en ninguna persecución pero esto me recuerda mucho la anécdota de una familia en Kenya. esta familia los rebeldes los Estaban ellos arrodillados ahí, los rebeldes de frente. Y le dijeron al señor de la casa: Oye, niega a Jesús o mato a tu esposa. Con un revólver apuntando en la cabeza de ella. Él dijo: Yo no los voy a negar. ¡Bum! La esposa se fue. Luego van donde dijo: Niega a tu Jesús o lo mato. No lo voy a negar. Asesinado el hijo también. Van donde la niña inocente, donde su hija pequeñita, que apenas contaba con cinco años de edad, muere de manos de aquellas personas. Y ellos les dicen: Te vamos a dejar vivo para que vivas con ese remordimiento. La semilla de aquellos hermanos y hermanas de aquella familia germinó en la tierra. Y aquel hombre comenzó a predicar la palabra de Dios como nunca antes. Cientos de personas vinieron a los pies de Jesús. Jesús dijo, el que quiera ganar su vida, la perderá y el que la pierde, la ganará. Jesús nos advierte, amado hermano, en contra de amar la vida que tenemos. No debemos poner primero la vida terrenal. Jesús nos advierte sobre el egocentrismo, Los que depositan todo su afecto en esta vida. Los que depositan todo su afecto en los bienes materiales que esta vida da. Cuidado. Porque un día morirán y lo perderán todo. Cuando Jesús... Habla de odiar la vida que tenemos en este mundo. Lo que quiere decir es que primero tenemos que ponerlo a Él y la vida que Él nos da. Cuando creemos en Jesús y tenemos la vida eterna en Él, la vida del mundo pierde su atractivo. Solo en Jesús pasa a ser nuestra la buena vida, la vida eterna. Sería mejor perder esta vida terrenal que perder a Jesús. Al seguir a Jesús protegemos nuestra vida espiritual. Sin embargo nuestra fe en Jesús tiene un precio. Somos sus servidores. Y debemos seguirlo a donde Él nos guíe. Debemos enfrentar sacrificios. Nos arriesgamos, amados hermanos, a hacer el asme reír de la sociedad. Pero lo hacemos con alabanza, lo hacemos con gratitud al Hijo, con la promesa de que el Padre Celestial nos va a honrar. amados Jesús entró en Jerusalén y nos da un ejemplo de humildad de servicio nos da un ejemplo de obediencia vivamos la vida como Jesús la vivió mirando la cruz del Calvario sabiendo que solamente hay redención en esa cruz Dios te bendiga y Dios te guarde vamos a orar amante Padre Celestial en esta hora Señor queremos darte gracias gracias por tu inmensa bondad, por tu inmensa misericordia gracias Señor porque tú nos permites Dios contemplar la cruz del Calvario aunque no estemos allí pero tu palabra Señor es como una película que estamos viendo como una realidad Dios de la gloria te pedimos Padre Santo que todos los días de nuestra vida podamos tomar la cruz de Cristo y seguirlo tomemos la cruz y entendamos que la redención nuestra depende de ese sacrificio hecho por el cordero inmolado te los ruego, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.